Desde las pasadas elecciones del 14 de febrero en Cataluña no ha habido fin de semana en el que no se hayan convocado manifestaciones y que estas movilizaciones no hayan derivado en incidentes. Primero fue por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hassel, después por otros motivos y reivindicaciones. Un porqué, Ana Alberti, buenas tardes, por el que has preguntado a quienes están detrás de estas convocatorias. Así es, hoy nos hemos reunido con Pablo Castilla, tiene 21 años, es estudiante de filosofía, política y economía en la universidad y miembro de Contracorriente, una de las agrupaciones que está promoviendo las manifestaciones a favor de Hassel. Castilla nos ha dicho que la detención de Hassel fue el detonante, pero que detrás de todas estas protestas hay reivindicaciones muy profundas, se denuncian el interés del Estado, nos decían, para blanquear a la monarquía, los contratos precarios y los los alquileres desorbitados que hacen imposible que los jóvenes se puedan emancipar y la inacción y la falta de propuestas por parte de los políticos para poder revertir esta situación. Eh, también le hemos preguntado por la violencia, nos ha dicho que su agrupación no comparte esta forma de protestar, pero que sí la entiende, nos decía que la violencia tiene muchas caras, que entiende que la gente pueda pensar que quemar contenedores es violencia, pero que considera más violencia, haciendo referencia a los bancos, que se desahucia familias que no, tiene recursos, que no tienen recursos. Por todo esto nos decía que se manifiestan cada vez que pueden. Este mediodía, por ejemplo, la manifestación de las 12 se ha desconvocado porque no ha habido gente, pero esta tarde, aquí en la plaza Tetuán, a las 6 de la tarde, arrancará una, una protesta que se espera sea masiva. ¿Cómo os organizáis? Pablo Castilla es militante de la organización anticapitalista Contracorriente, uno de los colectivos juveniles que está participando en las manifestaciones derivadas del encarcelamiento de Pablo Jasel. Yo creo que es bastante espontáneo todo, a raíz del encarcelamiento de Pablo Jasel, sobre todo hubo toda una rabia de juventud que vio que eso era un brutal ataque a la libertad de expresión. La sentencia contra el rapero fue la gota que colmó el vaso de una juventud que se siente abandonada. Que lo de Jasel fue un detonante, pero que se explica también por el enorme dato del paro juvenil, eh, por las dificultades que tenemos los jóvenes para emanciparnos y para mí eso eh, está ...también todo lo que se expresa. Un enfado social que ha estallado en varias ciudades del Estado... ...sobre todo en Cataluña, ya por las noches tras las protestas... ...transformándose en incidentes. La violencia que vivimos principalmente creo que es en primer lugar... ejercida por la policía, luego hay todo un estallido de la rabia... Por, ...por la precariedad, por el paro, por la criminalización... ...no son nuestros métodos pero entendemos perfectamente el por qué se hace. Críticos con la actitud de las autoridades y los medios de comunicación... ...porque aseguran... Hay muchos tipos de violencia. También resulta incluso paradójico hablar de la violencia cuando se saquea una tienda donde, donde no hay nadie o, o, o se rompe un escaparate, pero no se habla de toda esa corporación que explota a miles de trabajadores en todo el mundo y no se habla de si eso es violencia o no lo es. Demanda de soluciones políticas a la espera de la investidura y la conformación del gobierno catalán. Gran parte de los que estamos saliendo a las movilizaciones no entenderíamos que la CUP pactara precisamente con los partidos que son responsables de la represión que estamos viviendo. Las organizaciones juveniles exigen sacar el foco de los disturbios y afrontar el problema estructural que existe. Mientras tanto, seguirán movilizándose cada fin de semana.